Creemos que es muy importante eh, evitar la, el cultivo extensivo, la ganadería extensiva y también eh, procurar de que no se incremente más la minería en nuestro departamento. Hemos hablado en estas reuniones que tenemos con las diferentes entidades del Estado acerca de la importancia de llevar a cabo eh, programas de fincas silvopastoriles y agroforestales en nuestra zona. De esa manera evitaríamos ampliar más la zona agraria de, de la región del río Guaviare, que es en, donde es en donde tenemos nosotros la mayor parte de cultivos que proveen a la ciudad de Inírida.